Este martes 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, aunque el gobierno dispuso celebrarlo ayer lunes. Por esta festividad se celebró una santa eucaristía en la parroquia San Martín de Porres a las 8 de la mañana de hoy, y luego se depositó un arreglo floral frente al busto del Patricio Juan Pablo Duarte en el parque que lleva su nombre en esta ciudad. Juan de Dios Ortega, dirigente comunitario, expresó que hoy es un buen día para reiniciar